Bienvenidos un día más a mi canal, y hoy os traigo un gameplay, a ver, ¿qué coño pasa? Yo creo que hoy lo podemos desligar, así que... dentro entró mi... La polla... ¿Pero ¿Qué ¿Qué No nos matarás, hijos de puta Wow Wow, joder ¡Qué buenas kills! ¡Oh my god, bro! Vale, en vivo lo he matado sin mirar. Ok, se me ha quitado el mando. Jejejejeje. Wow ¡Qué tiraco, chaval! ¡Vaya tiraco! Luego tiene que ser mío, sí, sí. Tiene que ser mío, es fucking bonito. Genial, me lo comí en el momento clave, chaval. Super clave, estoy muertísimo, tío. Vamos, no. joder, macho. La salida ahí con vida. Hostia puta, que no le di ni un tiro. Oh my god. <ríe> Por fin. Jesus. Uf. Vaya partidita. La leche. <ríe> Genial. Ultra tryhard, eh. Oh my god. Ultra deleteado. Madre mía, con bueno, el acá ¿Qué ahí, Dios? LOL Vale ese tío no sé qué os pone esa vida Pero bueno Pues toma You fucking head bitch Hank Hank Hank Oh yee nigga Venga tío I'm sorry bro. ¿Vistor? es tuyo, no me creo que quede el plátano, tío. Vamos. ¡Oh, shit! <risa> Madre mía, nos costó la misma vida. ¡Wow! ¡Jesus! <risa>